Así lo manifestaron los ex empleados del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes abogan por el pago de sus prestaciones laborales al alcalde Alves Díaz. Eh, en el día de mañana el colectivo de organización social y popular siempre nos reunimos los jueves para evaluar. Nosotros ahí vamos a evaluar lo del pago de la prestación laboral de, de nosotros y lo que son el pliego reivindicativo de diferentes comunidades que fueron negociados o conversados a través del lunes 23, a través junto con las autoridades en la presencia del alcalde, el pago y algunas reivindicaciones de algunos sectores. Nosotros, la comisión eh, negociadora, necesitamos que nos den respuestas. Si no hay respuestas, nosotros podíamos emprender en cualquier momento, cualquier accional de lucha, en poder que la calle entienda que esta es una realidad que tiene que pagarle, pagarnos ese dinero porque nos lo debe. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.